a analizar la interfaz de la base de datos. En la parte superior derecha encontramos conectar. Si clicamos aquí, nos va a pedir que nos identifiquemos para acceder al área personal. Esta base de datos tiene un área personal que tenemos que crearnos y en la cual vamos a almacenar todos los documentos que queramos, los resultados de una búsqueda, la ecuación de búsqueda, eh, etcétera. Vamos a hacer alertas, en fin, ya veremos cómo, cómo se distribuye. Aquí eh, sí que tenemos creada la cuenta, nos identificamos y la primera vez clicamos en crear una cuenta para eh, que nos, nos la haga. Es importante tener una cuenta creada y es importante consultar la base, eh, estando conectados. Luego veremos por qué. A la continuación, eh, tenemos carpeta. La vamos a abrir y vemos que aquí es lo que vamos a, a guardar cuando estemos conectados. Cuando estemos conectados, este será nuestra área personal. Y veis a la izquierda todos los elementos de los que consta y los que podemos guardar. Si nosotros consultamos la base sin estar conectados, esta carpeta también eh, sirve de carpeta temporal, con la diferencia importantísima de que eh, cuando mmm, se acabe la sesión, esto se borrará, mientras que si esta carpeta la estamos utilizando estando conectados, formará parte de nuestra eh, área personal y ya, aunque cambiemos de sesión, no se va a borrar nada de lo que hay ahí. A continuación, clicamos en Preferencias y eh, desde aquí lo que hacemos es una personalización de la sesión. O sea, podemos definir el tipo de búsqueda, cómo queremos que nos presenten los resultados, cómo lo vamos a exportar, etcétera. También aquí hay una diferencia. Si estamos identificados, nosotros podemos guardar estas preferencias para próximas sesiones. Si no lo hacemos, pues eh, al, al, al realizar la siguiente sesión tendremos que volver a cargar nuestras preferencias. En el eh, apartado idiomas lo que hacemos es definir el idioma de la interfaz. Hay que tener cuidado, este no es el idioma en el que van a, a salir los documentos, no, este es el idioma de la interfaz o sea, si nosotros aquí clicamos en cualquier otro idioma en inglés eh, en, en vez de nueva búsqueda eh, vendrá new search o sea, solo afecta a la interfaz vamos a dejarlo en español y eh, luego mmm, dos eh, botones de ayuda, pregunta a un bibliotecario en el que podremos mandar un mail con nuestras dudas y ayuda cuando nosotros abrimos ayuda, nos abre la página de ayuda de la plataforma de EBSCO. No está hablando solamente de Psychodoc. Para ir a la página de Psychodoc, de ayuda de Psychodoc, tendremos que bajar y a la izquierda veis que hay Database Help, Psychodoc. Clicando ahí es donde vamos a encontrar las ayudas de esta base de datos. Bien, ahora en la parte superior izquierda hay dos botones, nueva búsqueda, con lo cual nos lleva siempre al formulario de búsqueda para pasar de una búsqueda a otra y luego tenemos uno importante que es índices. Cuando clicamos en índices vemos que aquí abajo pone índices, buscar en un índice y tenemos que seleccionar en qué campo del registro que queremos consultar el índice vale, si es eh, para materias, para autores, etcétera. Estos índices son importantes, hacer la búsqueda desde ellos sobre todo para eh, cuando hacemos una búsqueda por materias y cuando hacemos una búsqueda por autor luego lo veremos a la hora de realizar las búsquedas Bien, volvemos al formulario de búsqueda y vemos la parte central que se compone de unos cajetines en los cuales nosotros escribimos los términos que queremos buscar. A la derecha hay un desplegable en el que eh, se le podemos seleccionar el campo en el que queremos que eh, busque el término. Si lo hemos puesto autor, pues un nombre de autor será en el campo de autor, materia, materia, etc. Y a la izquierda vienen los operadores booleanos con los cuales queremos que, eh, unir los distintos términos que hemos, metemos en los cajetines de búsqueda AND, OR y NOT. A continuación eh, tenemos los distintos tipos de búsqueda, búsqueda básica, compuesta por un cajetín y búsqueda avanzada que es en la que estamos que es para hacer una búsqueda más compleja y al lado historial de búsqueda en el que se van a almacenar las distintas búsquedas que hagamos en la sesión este historial de búsqueda es temporal dura lo que dure la sesión y más abajo encontraremos distintos eh, opciones y límites de búsqueda, por los cuales vamos a poder acotar nuestra eh, ecuación de búsqueda.